Hola, bienvenidos a otro nuevo video Esta vez vamos lo que vamos a hacer Es jugar un nuevo juego sí como escucharon bien Un nuevo juego en donde Bueno, pues ya verán <risa> Aunque si sí, este, Ya no les había dicho de que Pues ya iba a empezar con, con mi cara Y todo lo demás Y el anterior video que subí De MVM Con Mortal Pues eso fue como algo rápido, ¿no? No lo edita mucho, nada más fue tantito, nada más Pero ahora sí Ahora sí vamos a empezar con esta emocionante partida que les tengo Por primera vez Ahorita verán Ahora sí que empecemos Hola, bienvenidos a otro nuevo video Esta vez vamos a jugar un juego llamado Creative Destruction, algo así que pues es como una copia de Fortnite que es una buena copia de Fortnite o se obtiene como es casi lo mismo pero en cosas diferentes y al menos en la economía nada más me dejo para esto a fin de cuentas es casi lo mismo pero más barato <risa> algo así a fin de cuentas los dos son gratis pero pero si comparamos eh, Fortnite necesita más requisitos para jugarlo y el eh, de este Creative Destruction no tanto no, no, no, no, no te caigas no te caigas estoy estoy aquí. corre, corre, corre, corre corre esta cosa no sé que sea pero que se agarré. no, ah, era lo mismo de las dos cosas no se Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto Vamos a poner aquí Esto he puesto acá, esto aquí Y ahora sí No me acuerdo que por aquí debería de haber Como Como un, un cofre No me acuerdo en qué parte ¿Qué? A ver, aquí vimos esto y algo curioso oh my gosh oh my gosh bueno ahora sí ya Ay, mira estoy dentro del círculo así que ahora vamos a empezar mm, este es un este es mi primer video que hago y también no quería pues enseñarles varias partidas porque pues, como soy un principiante todavía pero bien, no entiendo muy bien esto, pero yo creo que es casi lo mismo con como Creative y el, como el forne. Uso forne, Mucho Fortnite, mucho Fortnite. Aunque sí, ya he visto que los cofres aquí son diferentes. A y, y pues los materiales es sólo uno. Y así quedan como cubitos. ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¡Mórase! Primera baja A ver, corre, Fores, corre Que no te maten, que no te maten Más o no menos tenía Esperando ¿Cómo espero? ¡Apúntele bien! ¿Y, esperando, no A ver, yo creo que debe estar justamente... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. ¡Toma! toma. ¡Toma! Jugadorta, jugadora. no <ríe> sé. Vamos a cambiar esta cosa por esta y un tema Cambiamos. Nada más esto, ¿no? y su mujer, me dejó por el brruh, Es que se me se, algo pasó. Me sacó. Bueno no, por error cerré el juego. Y pues esto pasó. Copiar esto. Copiar esto. No quiero ver. Esta cosa. Esta es. A ver, qué bueno que todavía sigue el juego. Así que sigamos. Cosa, es una metralleta. Toma. No no construyo mucho no sé por qué pero se me ayuda a veces y esto es sí quiero esto estas vamos a ahí que a veces me pasa esto por error ahora sí sigamos en que estábamos así tenemos que conseguir nuestra primera victoria y que todavía no de he hecho este voy a subir próximamente más videos y próximamente voy a subir con este con amigos, este asombroso fuego y, y pues, sí no, a fin de cuentas nunca se van a acabar estas cosas. Mantén más escudo en trofeo No, no, si salgamos de esta cosita. Rompelo, rompelo, ok. Pero ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? Chihuahuas, se cierra justamente en donde yo estoy. La buena suerte, ¿no? No sé la verdad. No sé si vi una persona pasando, pero a veces me espanto yo mismo de lo que veo. Solo quedan 25 jugadores. Y a ver. Aquí puede haber algo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allá ¿Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Te vi No, oh, destruí Ahora sé. Ahora sé, no, no, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Sí. ¿Sabes qué? A ver, F1, F1, F1. Le vamos a matar lo que tenga que hacer, esta cosa. Esta cosa, justamente, justo así. ¿Tú estás? Ahora se. Sí. No me llaman R por cualquier cosa, ¿eh? A ver, esto es 40, 30, 21. Ok. Todo bien hasta ahora. Se cierra el punto justo en donde yo estoy. Ahí mira un cofre que no lo había visto antes. Apurale, apurale, apurale, apurale. A ver, voy a subir tantito de volumen. Escucho casi nada. A ver, ahí estás. Se acá ah, 45 no prefiero esto aunque sea muy débil pero pues prefiero esto que otra cosa no así esto va a ser nuestra propia base Hacer nuestra propia base, ahí está. Ahí que más. Ya sé que me estoy gastando mis balas, pero pues todo no lo que se tiene que hacer aquí. Listo, ya ¿Qué? creí que me iban a dar, pero no me dieron. Creo que había algo por acá. No, no hay nadie. Creo que había alguien pero no. Eso es, no sé qué es. Ver, y alguien subió armas allí en nadie no el, el problema es que aquí con no se puede editar pero también sería muy malo editando todo esto tengo miedo tengo miedo a ver. Acabo de ver a una persona. No, no era una persona. No es, no es posible que cuando, cuando, donde, bueno, se me anda trabando la lengua. Se me dengua la traba. Este no es posible que en donde se cierre, punto. Es en donde yo estoy hasta que. ¿Cómo estuvo esto? Eh, yo creo que aquí vamos. Ay no, escucho más. escucho mucho ¿Dónde están? Disparen Disparen Sean tímidos Disparen, no sean tímidos y Muchos vienen de por allá sí. No me pues, por acá Creo que están allí escondidos Ay no sé, me estoy espantando rayos no veo nadie ya se me no te molesta Estoy buscando aquí a personitas no veo a nadie creo que no veo no a nadie ay ah, ya te vi ya te vi ya te vi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 voy a hacer aquí mi propia basecita vamos a agarrar aquí loot quiero agarrar todo esto vamos aquí y todo esto todo esto todo esto voy todo esto. viendo aquí a varias personas yo puedo esperar a ver Deben de aquí, de venir, deben de aquí, de venir. O sea, ¿cómo es posible que quedan tres, dos? Todo esto está bien grande, ¿no? O sea, ¿Cómo es posible ¿Cómo es que quedan? Me voy a tener que salir de aquí y moverme lo posible. Ahorita los únicos que quedan son los mejores. Los más machines de toda nuestra historia. Corre, Forest, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre, Ponte dentro, ponte dentro. Hay que armar nuestra base. Hay que armar nuestra base. que armar nuestra basecita súper rapidito como yo, yo intentaré hacer listo a ver dónde estarán dónde estarán dónde estarán dónde estarán estos sanguífuelos y seguro ya agarraron el loot no pero bien no saben que estoy cerca saben que estoy cerca Se muere, se muere, se... No. Van a matar. Otra baja, otra baja. Queda uno queda uno. queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. ¿Quién será? ¿Quién será? Quisiera tener ahorita escudo. Pero no puedo. Ayuda. ¿Dónde está el otro? No lo veo El otro está de aquí enfrente Puede ser que esté aquí No No lo veo Acá tampoco Mmm ¿En serio? Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr, Cuesta lo que de aquí, tengo que correr. Tengo que correr, Forest, tengo que correr. Corre, Forest, salta ya al menos. Corre Forest, tú llegas. Tú si sí llegas, si ¿Sí llegas, si ¿Sí llegas, ¿Llegaste? llegaste, llegaste. A ver, no, a ver están disparando, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde me disparan? ¿de dónde me disparan? Es mi primera partida y tengo que ganar, ya tengo que ganar que cueste lo que cueste. ¿What? ¿Eso qué fue? No te veo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escondas, no te escondes no te vas a poder esconder todo el tiempo. ¿Dónde estás? No, que no te veo, no tengo vista de águila. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Este billete, billete, billete te vi, ya te ¿Qué es esto? Jesús! Goku, ¿qué es esto? Mi primera partida y la gana puede es ser. ¿Cómo es esto posible? No. Está horrible.